¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Ante todo, cuidaros, sed felices y no olvidéis aullar a la luna Aquí tenemos Epic Games, sí, Epic Games una vez más Nos da Star Wars Battlefront 2 gratis La edición celebración lo tenéis gratis desde hoy hasta el 21 de enero Así que no dudéis en descargarlo, juegazo y este juego incluye, juego básico, todas las actualizaciones del juego gratuitas que ya se han, se han publicado y las que vendrán, 25 aspectos de héroe, 6 aspectos legendarios, además de aspectos para el Rey, Finn y, y Kylo inspirados en Star Wars, el ascenso de Skywalker disponible el 17 de diciembre, más de 125 aspectos de soldados y refuerzos, más de 100 líneas de voz y gestos de héroe y soldado y más de 70 pases de victoria de héroe y soldado. Así que nada, para descargarlo, como siempre, cuenta en Epic Games, entráis, vais a la Store, lo cogéis y a la biblioteca. Siete días tenéis para activar este juegazo y vuestro para siempre. Así que nada, sed felices y no olvidéis aullar a la luna. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos!